Sí. Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México, son Nancy Cruz. Porque este sí es un muy buen rollo, porque este sí es un muy buen rollo. ¡Sas, asas! nuevo. Este es un tema clásico. El oso es Jorge Fausto. El oso es Jorge Frausto El oso es Jorge Frausto El oso es Jorge Frausto ...a miles de personas durante más de dos décadas. Sí, esto es. Que ha hecho bailar a miles de personas durante más de dos décadas. Sí, esto es. El perro, en las cubies en México y otras partes del mundo.